Oye, Aaron, los huevos se ríen. Claro que no, no digáis wea. Es verdad, los huevos se ríen. Solo mira esto. Ja, ja, ja, qué gracioso. Ahora anda y deja eso de donde estaba. ¿Cómo te atreves a dudar sobre algo que yo dije? ¿Qué no ves que puedo controlar la lógica de este mundo? ¿Qué te vas? Andate de aquí. ¿Y ahora por qué tiraste un pastel al piso invertebrado? Eso fue por no darme la razón. ¿No te das cuenta de mi insólito, impactante, egocéntrico, lúgubre y tonto que acabas de decir? Esta vez simplemente no tuviste la razón, ¡afróntalo! No digas eso, te permito que me humilles, que te cagues en mis muertos, que me llames puto Puto, ¿cómo me llamaste? Oye cálmate, lo dije para ver qué harías, tampoco era para que te pusieras así ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo? Estoy viendo tu dirección IP, tal vez el boxeo te haga reflexionar Ya sabes dónde vivo idiota Entonces tengo este mágico botón que hará que te trague la Tierra mm. Uh-oh.